Se inauguró en 1892. Estaba ubicado en Esmeralda, casi esquina Corrientes. Con 1.246 localidades, durante el siglo XX fue uno de los más importantes de la ciudad. Por su escenario pasaron todo tipo de figuras como Carlos Gardel, Leopoldo Lugones, Mini Marshall, Libertad Lamarque, Piazzolla, Spinetta y Le Luthier, por nombrar solo algunas. Sin embargo, hay un hecho que lo puso para siempre en la historia. En su sala tuvo lugar la primera proyección de cine en Argentina, en 1896. Fue demolido en 1991 por el entonces intendente porteño, Carlos Rosso, rompiendo promesas de campaña y violando ordenanzas municipales. En 2014, un poderoso grupo económico compró el predio para construir una torre y un teatro, pero muy lejos de los fines que tuvo el verdadero Deón, Desde Circo Continuo decidimos hacerle este pequeño homenaje, volviéndolo a la vida por un rato, al elegirlo como escenario de cine eterno. Esperamos poder convertir esas lágrimas que ya nadie llora en aplausos virtuales para nuestro arte real.